Amigos, muy buenas tardes. Uh, el día de hoy, uh, bueno, pues antes que nada, espero que todos estén muy bien. Y, y saludos, bendiciones a donde quiera que se encuentren. Uh, pues porque ustedes me lo pidieron, alguien me pidió uh, que si podía hacer un video de cómo trabajar con la seguridad. Y pues el día de hoy me uh, lo, lo tenía queriendo hacer, pero pues el tiempo que trae para allá y para acá y los niños y todo, pues... Uh, se ocupa uno pero aquí estamos y, y pues hoy quiero compartir poquito de lo que a mí me ha ayudado lo que yo hago en los cuando miro a la seguranza uh, el proceso aquí tengo cuatro pasos bien sencillos y pues ahorita te los uh, te los voy a mostrar uh, esto es como yo lo hago hay personas que lo hacen diferente hay personas tal vez me falta algo uh, cada quien lo hace diferente, entonces uh, yo comparto lo que yo sé con eso, con una persona que le ayude, con eso a mí me da un gusto, porque debemos de ayudarnos entre todos. Entonces, um, mira, paso número uno, viene siendo estimado o inspección. Cuando los dueños te preguntan uh, que así si, que... Uh, que, es lo, que quieren un estimado, uh, yo lo dije en un video anterior y te lo repito porque a veces uh, los, los dueños de casa te dicen que quieren un estimado, entonces uno va, uno mide todo y al último te preguntan si tenía daño o no, entonces ahí es cuando yo les digo pues yo no inspeccioné para si tenía daño de granizo o de aire, yo solamente... Uh, subí a medirme el estimado que me pidieron Entonces uh, ese es el paso número uno uh, Cuando yo voy con los dueños usualmente les pregunto uh, Si es estimado o inspección O si ya hizo uh, un claim con la aseguranza Porque hay veces que, que lo que ellos quieren Hay veces que la aseguranza les dice a los dueños que busquen estimados y ahí andan los dueños buscando estimados sin saber si el, uh, si el uh, techo tiene daño o no. Entonces, ¿para qué necesitan estimados? No necesitan. Esos son los agentes de la aseguranza. No todos son así, pero muchos agentes, eso es lo que dicen. A mí no me gusta traba que tra trabajar con los agentes. Yo a mí... Um, bueno, esta, esta viene en el segundo paso, ¿ok? Mira... Eso es a lo que iba, el segundo paso, entonces, primer paso es que le preguntes al dueño si es estimado o inspección, ok, asegurarse bien, um, ok, algo que me falta también agregar es que hay veces que los dueños uh, no quieren, quieren mostrarte el papel de la aseguranza. piensan que van a ahorrar dinero, pero... Es imposible que ahorren dinero sin que uno haga fraude. La única forma de que ahorren dinero los dueños es que uno haga fraude, haga un invoice falso, lo mande y uno les cobre menos. Eso yo nunca lo hago. Y porque, pues, eso no está bien. A todos deben de pagar su deductible. O si no, ah, ah, pues, ah, si no, no se puede hacer nada. A mí, las personas que me dicen que si hacen su deductible. Que si se los puedo pagar, pues no hay forma. Hay forma como dejando algunas items como la drippage. Eso es lo que les ayuda a veces. Que la drippage está buena, entonces deja uno no manda invoice para la compañía y así nomás uh, le pagan lo que mandaron el primer cheque que es del actual ACV. Ahí dice ACV, actual cost value. Entonces uh, en otro video voy a hacer eso de cómo entender los papeles de la aseguranza, cómo se mandan los invoices, um, para saber el proceso, porque no puedo ponerlo en un solo video porque es, es en enredado y aquel uh, necesita detalle, necesito explicarlo uh, con, con más detalles, ok? Entonces, paso número dos um, va a ser explicar el proceso. Vamos a decir que ya te subiste a la casa, encontraste daño de granizo. Ah, hay que tener ojo ahí en ah, cuando es granizo porque muchas veces no, no quieres ah, hacer que los dueños hagan reclamos si no hay daño. Yo he ido a más trabajos donde les dicen que si tenían daño, llamaron y se los negaron, entonces quieren otra opinión, yo voy y les digo, pues es que no tenía daño, no tenían por qué llamar la aseguranza, porque nomás le causa un claim ahí al, a la persona. Unas, una cosa de fijarse, si hay daños, es cuando empiezan en las colonias a cambiarle a los demás techos, ahí sí es una seña que hay daño, que cayó granizo, entonces si es en una área que no ha caído granizo, pues o que no están cambiando más techos, es probable que no esté dañado. Uh, usualmente, el, cuando un vecino mira que se lo están cambiando ya más de uh, dos casas o más, ya es cuando ellos llaman también para que, que les inspeccionen. Um, okay. Número dos, el paso sería explicar el proceso. Vamos a explicar el proceso del, a la persona. Okay. Entonces, vamos a decir que yo estoy con un cliente. A ese cliente yo le digo, tienes daño, um, hay que llamar al número 1-800, siempre llama al número 1-800, vamos a decir que es State Farm, entonces vamos a buscar el número de State Farm y, y muchas veces yo los traigo apuntado en, en, mi, en un papel y yo mismo se los doy a ellos para que ellos llamen porque hay veces que mandan, llaman al, a la gente que les vendió su aseguranza y ellos no son ajustadores, no saben de aseguranza, ellos simplemente la venden, entonces no me gusta a mí trabajar por, con ellos porque hay unos que son que son medios chuecos, entonces a uh, uh, los agentes de la así uh, uh, el dueño llama directamente y no simplemente les dice esto uh, quiero hacer un reclamo, un contratista ya me checó mi techo, dice que tengo daño de granizo y, y quiero uh, que manden a un ajustador. Así le dice uno No llamar a la oficina local Ok Entonces uh, uh, Cuando Uno le explica al dueño uh, Ok, mira Pon mucha atención Porque esto te va a ahorrar Muchos dolores de cabeza Yo cuando inicié Me daba mucho coraje Que yo Iba, inspeccionaba la casa Miraba el ajustador Y para que el dueño No quisiera Que quisiera alguien más O estaba buscando un precio más barato Entonces a uh, cuando es trabajo de, ajustado, de de aseguranza, pues uno no puede dar estimados porque ya la aseguranza puso su estimado. Entonces, mira, yo le digo al dueño, ah, ah, Mira, tú tienes dos opciones, tienes daño de granizo. Mira, primera opción que yo les doy, les digo, Llama a tu ajustador, que él venga, chequen, Y ya si quieres un estimado mío, yo vengo y te lo doy. O paso número dos, que es más sencillo, a mí me gusta hacerlo y te lo recomiendo, uh, así les digo, que llamas al ajustador, me llamas a mí, me das la fecha y la hora que va a venir el ajustador, y yo miro aquí al ajustador, le digo, porque yo me voy a asegurar de que te cobran por las más cosas que haya, los canales, los gutters, la teja, que es la principal, uh, todos los items, si hay chimenea, que le, si la chimenea... Um, se tiene que arreglar, hay veces se les olvida los ajustadores y si no está ahí la compañía de Roofing uh, para recordarles pues ellos así lo dejan y, y después los que batallan son los dueños porque no les cubren todo de su casa. Uh, pueden, uh, uno checa el siding también, las puertas del garaje, uh, todo lo que el granizo pueda dañar uno lo checa, las, las uh, window screens esas también uh, son, muy, uh, son muy importantes. Uh, pues todo lo de afuera A mí me han pagado por aires También aires y Los que está afuera El, el ayune uh, Que el, el granizo les pega Ya vienen los del de aire acondicionado y, y con una Con una herramienta chiquita Le, le arreglan líneas otra vez uh, Ok Entonces uno le explica eso al dueño A mí casi la mayoría de las veces me dice Ok no pues quiero que, estar, que, que estés tú aquí Entonces yo le digo Um, ok entonces yo voy a venir pero nomás para asegurar mi trabajo um, que no uh, así le, les explico que yo cuando voy a mirar el ajustador ese trabajo ya es mío entonces vamos a firmar un contrato yo tengo un contrato donde ahí dice que solo uh, si hay daño si solo los solo el dueño solo está obligado a hacer el trabajo solo si hay si la aseguranza paga, si hay daño. Si no hay daño, el contrato está inválido. Entonces así ellos lo firman y ellos ya saben que, que si no hay daño, pues no no están ellos uh, obligados a hacer nada. Entonces así tú te, eh, y, um, así te evitas de tantos dolores de cabeza porque uh, así la gente lo suele hacer. Y luego, um, otra cosa que, que también hay veces que yo les digo eso, les digo, ok, si quieres me llamas, y hay veces que no me llaman, y, pero yo como quiera hago inspecciones y estimado los hago gratis, y, y como quiera yo los hago, uh, si se la pagan o no se la pagan, pues ni modo, pues, pero, um, pero a veces... Uh, yo ya hice mi trabajo, aunque no me llamen, como quiera, pues todos los días es aprendizaje. Entonces así es una forma de que no se te vayan los trabajos, que, que si lo aprueba la aseguranza, ya está firmado el contrato. State Farm lo que tiene es que si tienes un contrato firmado, se lo muestras en ese momento y muchas veces, muchos de ellos, si son trabajos abajo, abajo de mil dólares ahí mismo te dan un cheque y con todo. El real cost value, la depreciation y el actual cost, va cost value uh, entonces voy a hablar de esos tres en otro video uh, de uh, de cómo entenderle a las palabras de la aseguranza porque están confusas y si nadie te enseña a mí me enseñaron por eso a mí me gusta enseñarlo porque porque uh, pues a mí me ha ayudado mucho y quiero que le ayude a más gente Ok, entonces, uh, paso número 3 es mirar al ajustador. Cuando el ajustador vaya, tú vas una media hora antes para checar todo. Yo lo que hago es que bajo mi escalera, la siento ahí y ya le digo al ajustador que si quiere usar mi escalera, ahí está. Muchas veces no pueden, son las reglas de ellos y entonces cada quien usa la de uno. Uh, pero así pues uh, ya uno va ahí, ya está presentado ahí cuando llegue él ok entonces um, pues a uh, número paso número 4 sería cerrar el claim um, pues es sencillo simplemente uh, ya que el ajustador checa ya uno le muestra ahí todo lo que el daño que hay y entonces ya se va, él usualmente habla con el dueño le dice que um, que, que si se va a aprobar o no, o que él va a mandar todo el papeleo y en la oficina van a mirar si tiene daño. Entonces ah, ya ahí uno se pone de acuerdo con él Ya uno tiene el contrato, ya nomás escoge el color el señor, llévate tu color, llévate un sign, para que en ese mismo rato pongas tu sign ahí en el pasto, en el eh, donde es permitido. Hay colonias que no permiten, al menos que uno esté trabajando Uh, ese, ese día ahí, entonces uh, ya pones tu sign y ya tienes todo, ya está cerrado el claim y, y pues ahora sí que uh, usualmente uh, yo pido el primer cheque, luego luego el, el, el, el ACV que te mandan primero y yo lo, uh, lo recojo y ya cuando se acabe el trabajo uno manda todo y... Ya le mandan a uno el, el uh, depreciation ¿Ok? Entonces uh, eso es lo, lo que mucha gente no se confunde en la depreciation hay, hay personas que piensan que nomás es un cheque Entonces eso lo hacen por eso Porque hay, hay fraudes si, si mandan todo el cheque junto Las personas tal vez no lo hacen Y ya se pagó todo Entonces uh, por eso es que lo hacen Mira una de las, pues esta es uh, algo de lo que a mí me ha ayudado y pues espero y me, me haya no me haya faltado muchas cosas. Uh, hay veces que uno tiene mucho que decir y se le olvida, pero es, uh, pues es sencillo los pasos y, y ya te, da, te das una idea. Ojalá y les haya gustado, les voy a pedir un favor bien grande, uh, si por favor le dan like, suscríbanse y pónganle un comentario, aunque sea un punto, lo que sea, letras allá a lo loco, pero pónganle porque el algoritmo de YouTube así lo agarra y más gente mira los videos. Entonces, lo que pongan ahí, pero pongan cualquier cosa ahí de favor. Entonces, y Dios se los va a pagar a ustedes con mucho. Ok, entonces, uh, algo extra que ya no es uh, mucho con la seguridad es más bien para tu crecimiento personal y para... Para que crezcas tu negocio um, Lo que a mí me ha ayudado Pues como pueden ver Aquí tengo mis libros Unos que ya he leído Otros que están en, en, en el que estoy leyendo Y uno de los que me han ayudado mucho Es, a, es este libro Se llama Habilidad en el Trato Personal Esto te, te, te ayuda a cómo um, Hablar con la gente para que a ¿Cómo uno puede hacer para, para que se decidan, para pa tener influencia en las personas? Mira, uh, están muy... Uh, mira, la la habilidad de hacerlos sentir importantes. A todos nos gusta uh, sentirnos importantes. Uh, nos gusta que nos hablen por nuestro nombre. Cuando una persona se recuerda nuestro nombre, pues es uno se siente acá como como grande, ¿verdad? Entonces, uh, uh, te lo recomiendo mucho, la habilidad en el trato personal, si no estás uh, impuesto a leer, pues está bien chiquito, mira, y tiene las letras grandes y te va a ayudar mucho, ¿ok? Amigos, pues esto es todo de uh, lo de cómo trabajar con la aseguranza espero que te haya gustado y ponen en los comentarios lo que quieras saber, lo, si, si, gracias por darme las sugerencias de qué videos hacer um, entonces uh, pues eso va a ser todo por el día de hoy tengo algo que compartir con ustedes, un minutito esto ya es extra estoy trabajando en, uh, en un modelo de emprendimiento que, que es simplemente cambiarte de tienda se borran los intermediarios y de ese dinero que se quedaba en el, los intermediarios se nos regresa a nosotros para nuestro, para nuestra casa, nuestro bolsillo, uh, conectándote directamente a la fábrica. Entonces, un modelo de negocios legal que está funcionando en Estados Unidos, está en la Cámara de Comercio uh, y, uh, y todo se trabaja en equipo. Donde quiera que tú estés, si estás en California, en New York uh, y tú quieres saber más información, uh, déjame un comentario o... Aquí voy a poner abajo en, los, en la descripción mi email, mándame un email y te puedo mandar más información, pero solamente si estás interesado, por favor, porque, porque tengo mucho tiempo, mi tiempo, uh, tengo, uh, estoy ocupado, tengo, pues, todos tenemos el, uh, el mismo tiempo, pero, pues, se pasa rápido. Entonces, solamente personas interesadas, uh, si tú decides emprender esta oportunidad conmigo, yo voy directamente a donde tú estés en California, Florida, donde sea y, y te ayudo a establecer tu negocio y, y los, los pasos principales que es bien sencillo porque hay un equipo que te ayuda donde quiera es, uh, tenemos reuniones en Estados Unidos entonces uh, como dije, mándeme un email te mando información sin compromiso y si te gusta pues vamos a ser es, exitosos y si no te gusta pues échale ganas pues, ah, muchas gracias por su tiempo, entonces ah, nos vemos hasta otro próximo video.